Gracias, Carolina Yerjan y Amables televidentes. Miren, yo voy a usar mi tiempo en dos temas. El primero es para darle un cierre a mi, en mi consideración al tema de la equivocación o del error que haya cometido el general. No es una defensa directa al general, sino a una defensa de la condición humana que tiende por naturaleza a equivocarse. Pero, caramba, qué miedo tenemos precisamente de equivocarnos, a no decir lo correcto, a no decir lo que la gente le gusta o espera escuchar. Y de hecho, en el primer plano, cuando usted está en la escuela, yo recuerdo que nos hacíamos bullying uno a otro. Y, y de hecho, el, en, en uno de, de los episodios del chavo, qué bruto, profesora, qué, repréndalo. Y así ha sido el devenir del ser humano y ha proyectado sus capacidades en la capacidad que tiene de cometer menos errores. Obviamente que uno aspiraría a tener un proceso de vida en la que a nosotros no se nos cuestione, en que no terminemos siendo eh, eh, el bochor, ¿no? es decir, la, el, el, el reír de la sociedad en un momento determinado por la posición que ocupamos. Pero, ¿dónde inició el por qué tenemos tanto miedo de actuar, de hablar, de expresarnos? Leía en día pasado que producto de una serie de experiencias, muchas veces en un... En una educación muy bien, muy estructurada, muy eh, pretendiendo edificar a cada alumno y en la misma vida cotidiana, no hagas esto, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, no debes... Prácticamente tú estás en la concepción totalitaria de que no debes cometer errores. Y eso a mí hoy me preocupa en la vista que estamos dando, que estamos desarrollando con respecto al análisis del discurso del jefe de la policía y en la forma que se ha venido dando el proceso de reproche en principio, un reproche social, un reproche de un sector que ha sido timado, que yo entiendo que a raíz de entonces de sus declaraciones de disculpa y de reconocer que ha cometido un error, debieran bajar un poco el tono y no llegar al punto de que se comete el error en esta etapa de ser cambiado por otro jefe policial cuando ha tenido una. La policía, como institución, ha tenido tantos vaivenes. Entonces, si de ahí del error a la admisión del error por parte del de emisor, que en este caso es el general Ten, y le cerremos la oportunidad de reivindicarse, de, de enmendar. Ese error cometido, entonces, somos una sociedad un tanto eh, de doble moral. Para una cosa sí, para otra no. Y yo quisiera que a mí me acepten en algún momento de mis errores, mi disculpa, como se la pido a mi mamá, como se la pido a mis hermanos, a ustedes como compañeros, por los errores que he cometido. Lo he hecho públicamente aquí. Debo ser llevado al, par al paredón. Eso sería una buena pregunta, si no se admite que como seres humanos y entre seres humanos nos entendamos. Y yo creo que para mí debe de, de, de pasarse la página y dejo algo muy interesante. Con respecto a la reforma policial, a esa institución, al presidente, hay que advertirle, cuidadito presidente, con el proyecto de reforma que está siendo manejado por el sector privado. Ya usted decretó un fideicomiso. Habría que saber cuánto cuesta la Policía Nacional como institución entre sus activos y los costes que tiene esta de, man de mantenimiento. Es suma millonaria. De ahí se han malversado o mal manejado muchas veces esos recursos y lo sabemos que eso tendrá que salir dentro de la comisión de levantamiento para conocer a lo interno y producir un cambio de, de, de, de paradigma de esa institución en el ejercicio de la función para la cual está creada. Estoy en desacuerdo con que sean esos narices paradas que hemos hablado, el de la fin, o el hermano de... que siempre habla muy bonito, pero nunca fueron policías, ni nunca han sabido lo que está pasando un policía en su casa que tiene que irse a acostar justamente al lado del punto, juntamente, no porque sea del punto, sino porque viva cerca de un punto. Y deja a su familia cada día al amparo de Dios y de la oportunidad de la vida. No saben que muchos militares, muchos policías de, de, de, de alto rango viven en humildad, que tienen valores humanos y valores éticos que nadie lo puede señalar. No todo está perdido. Ahora, de ahí a que la fórmula sea con un manejo de un fideicomiso donde se lo pueden aprovechar los que tienen grandes capitales, como está pasando con la intención de las Ede, que ahora resulta que vuelve para atrás. Este país no puede ser de entramanos de entre manos y los beneficios con una nueva fórmula de, de operar junto al Estado. Todos queremos ese botín, ahora con revestida de interés de, de cambios. Creo que estamos perdidos en esa parte, hay que tener mucho cuidado. No conocen la interioridad de, del policía, que tiene que cada día salir y dejar, a veces no tiene con qué dejarle con qué comer a su familia. Y tiene que cumplir yo no sé el resultado Amado dice que no confía que no va a haber resultado yo tengo esperanza de que lo haya porque así mismo como Luis ha dispuesto de todos estos cambios de todos estos procesos todo este proceso, la sociedad espera tener una policía cercana, una policía que verdaderamente le sirva de soporte a la, insegu a la seguridad personal, no de todo un policía por persona, sino de una sociedad que andemos por el buen camino y que no haya una, una persona que saliendo a las 5 y media de la mañana, a las 6.45, llegando a su lugar de trabajo en una zona franca de San Pedro de Macorís dos desaprensivos iban caminando y la, y, la, y, la, y la despojaron de todo. Ahí empieza la desesperanza de esa persona que dejó su familia en su casa, mientras ella a las 6.45 de la mañana estaba ya llegando a, a su trabajo. Son de las cosas que nosotros tenemos que, que atender. Eso quiero decirle. Y con, ese, y con este comentario, como dije que iba a tener dos, dos temitas en mi turno, entonces le dejo esta frase de Steven Maraboli. es importante que nos perdonemos a nosotros mismos por cometer errores necesitamos aprender de nuestros errores y seguir adelante yo quiero tener esa oportunidad también que no cometa que el error no sea el que sirva para hundirme para aniquilarme socialmente y convertirme en en el otro, en aquel que yo no debo de tener cerca, ni debe estar en una función. Entonces, seríamos una sociedad de perfectos, una sociedad de perfectos, y eso es imposible lograrlo, en una sociedad que ahí sí cabe decir de multicolores. Eso quería yo decir con respecto al error y a la aceptación de la, de la, de la disculpa. Y en el calofón y al terminar, quiero referirme a un aspecto que me, me ha preocupado. He tenido que viajar varias veces en la semana a Santiago. Señores, DGC está haciendo una labor importante en el control y fiscalización de la ciudad en el tránsito. Pero DGC también tiene una obligación de controlar el tránsito interurbano y en las vías de tránsito nacional, me refiero a la autopista Duarte. En un momento se hizo claro y evidente que había una intención de que el vehículo pesado, los camiones, los camioneros, los choferes de camiones, entendieran, primero que por sus características y su carga, no pueden andar como si fueran un sedán. He visto un accidente fatal, feo, perdón, que solamente a la velocidad que iba subiendo podría dejar el camión en las condiciones que dejó y rompió todo. Y resulta que este fin de semana, el sábado, en la madrugada del domingo, hubo un apagón y escuché un boom cerca de mi casa. Un camión colisionaba, una patana con un furgón detrás colisionaba, porque un vehículo supuestamente fue el, el, la causa, iba a entrar a la urbanización y 3. Pero me imagino la velocidad que venía el camión. Me imagino la velocidad que traía el conductor ya en zona urbana, porque desde Mirabel hacia acá es zona urbana. Pero he visto en la zona, en el terreno interno de la ciudad, Avenida de los Mártires, Cogiendo el trayecto del Parque de los Mártires, esos animales asesinos andan a una velocidad que eso es inmisericordia. Entonces, en el tránsito en la autopista, deben andar en, el, en su área, en la derecha, para que permitan el flujo. No, ellos usan el, el de la izquierda, el de la derecha, y esto no se sabe. ¿Qué bien haría DGC organizando? el tránsito interurbano, fiscalizando, poniendo multa y incautando vehículos de esos pesados que no están tomando en cuenta sus características, ni respetando a quienes conducen o conducimos en la misma dirección. Qué pena que estamos perdiendo la oportunidad también de organizar y fiscalizar hacia afuera a los vehículos pesados. Y le pido a DGC aquí en San Francisco, sabemos que hay un, un nuevo comandante, nos expresó en su forma que es un individuo bien formado y con buenas intenciones para San Francisco, Mancebo, que pongan control en cómo conducen los choferes de camiones que están transportando materiales constantemente y los que traen mercancía a San Francisco de Macorís, Óyeme, Antonio Guzmán Fernández, hay que detenerlo, hay que pararlo, hay que evitar más accidentes como el de la madrugada del domingo, que gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Muchas gracias. Muy bien, muchas.